A ver a uno de los astros más importantes Del, del fútbol ¿Crees que sea un buen día, Corrito? Siempre es un buen día Siempre es un buen día, así que vamos a ver cómo nos da. Bueno, nos encontramos ya desde un Importante hotel de la Ciudad de Veracruz, de la zona De playa y costa, y aquí como lo están viendo, pues ya están algunos de de todos los medios locales y me imagino que también algunos nacionales listos para, para recibir al, al astro brasileño. Un canso cuando deito a mi cama Aliás, es la que yo paso la mayor parte de mi trama Tramando como ganar casa de moeda Não me adapto ao padrão de nerd, jogo xadrez, não dama E só sou cavaleiro quando tô muito afim da dama Mas me abraça, me aperta diz que é minha fã que me ama Sussurra no meu ouvido, inventa polido e me chama Sou banana, não percebo o que elas querem, hum, sacana Minha rima sai dos padrões, dispensa, cronograma Não reclama da vida, não fica fazendo drama Underground escondido igual a taverna dosama. Osama Já é por follow, mas também não te engana por grana Minha rima sai dos padrões, dispensa yeah. Um domingo lindo de... Mucha alegría a todos que van a estar la que venga mucha familia, muchos niños que sea un día especial para todos y bueno nos encontramos con una de las partes bellas del día de hoy, estamos con Clary, ¿cierto? Sí, La te... Turista en México para que ya los que quieran están en redes sociales. Tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? La Turista en México. A tal cual, así arroba La Turista en México. Exactamente, para conocer un poquito de Veracruz y otras partes de México también pueden juntarse conmigo con esas ¿De qué son tus blogs? ¿De qué van? Exactamente eso. Las personas, empezó como que familiares que no, no conocían México, no imaginaba cómo realmente es México. Entonces empecé a subir videos para que amigos y familiares de Brasil conocieran. Ya después me di cuenta que muchos mexicanos van fuera del país uh -huh. para buscar cosas que tienen aquí mucho más bellas, con mucho más historia. Claro. Entonces de eso se trata. Voy conozco gente de pueblos, de lugares pequeños, y me dicen, no, aquí es donde tienen las mejores mucho truave, que, que padre uno trata de sufrir menos pero <risa> ni modo <risa> bueno ahí está para que lo sigan ella fue parte del día de hoy porque tuvimos la parte guapa cómo te sientes de ser parte de este evento de una línea y toda la previa con toda la prensa y todo el desfile que hubo aquí aquí en veracruz tú ya te sientes en casa ¿no? porque ya entre el samba y el carnaval que tiene no he venido pues prometo venir el próximo. Para el próximo año sí pero toda la ciudad de malecón puedes una tranquilamente sin que te falte el respeto entonces te sientes un poquito un poquito en casa. Además, una mujer muy, muy guapo y tuviste la atención de, de Mira, todos los medios, es que ¿eh? no estaban, estaban, de codos, no querían darle y tienen que darle taco de ojo, ¿Entiendes? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias para que la sigan otra vez sus redes sociales. La Turista en México. Ya nos vamos del... Famoso hotel en el que estuvimos el día de hoy Y vamos listísimos para el estadio y a comer algo Porque no hemos comido nada de una de las mayores de país. Estamos desde el Pirata Fuente, compañía de quien desespero siempre. Pero bueno, Jorjito. No, me desesperó ahora la organización de Ronaldinho. Hey, ¿Qué pasa, Jorjito? ¿Qué pasa? Traen un desapalle. Se regresen el dinero. Terrible. Se regresen mi dinero. <risa> me dicen dónde va a ser la fila para ir a buscar mi dinero. Traen una fiesta terrible en los organizadores. Pues bueno, aquí vamos a esperar a ver. A qué hora nos abren el estadio, a qué hora abren el pirata, increíble, increíble. Nueva Clínica, De aquel lado dicen que a las 7, a veces se hacen. Lo que causa ruido es que Ronaldinho ya está aquí, o sea, Ronaldinho ya está acá, y están llegando las estrellas, entonces, es lo que se hace con blancos, Johan Rodríguez, Antonio Carlos sea, Santos también, ¿no? También. les mencionaron que una gama importante de jugadores venían para el partido del día de ayer. No nadie. La gente decepcionada, engañada, fraude por completo. Después de que no se dio el partido, después de tantas cosas, los citan en uno de los hoteles en el que se estaban hospedando. Terminan por confirmar que, que Ronaldinho salió por un costado. Terminamos la del día. <risa> ya había Una nota increíble. <risa> no hubo partido, no hubo nada. Es Sobre todo porque es por la, la, gente, por la gente, la verdad, un baño por los, los aficionados, los servidores, una tomada de pelo técnicamente, por parte de la empresa Euphoria. Sobre todo por la gente que pagó altas cantidades de dinero. Afinal de contas, não vou na. Um amigo de fé, dono de uma das maiores gravadoras do país. Eu sou seu braço direito.